hay una decisión, hay una promesa de campaña de Luis Abinader de perseguir la corrupción y de que nada quede impune. Yo no quiero creer, Guaca López es un seguidor de Sara Pérez, una gran periodista que ha luchado contra la corrupción y contra la impunidad en este país. Y ella dice, yo no sé si eso será verdad, que la visita de Hipólito Mejía a Danilo Medina, yo diría que eso sería el colmo de la estupidez. Y de eh, eh, Chacumbele mismo, Chacumbele, él mismo se mató. Según dice Sara Pérez, yo no estoy diciendo que yo creo eso. Sara Pérez es una periodista que escribía un artículo semanal en el periódico El Nacional. Y ahora es muy activa en las redes. Yo la tengo agregada en mi Facebook. Por eso todo lo que ella publica, ella vive en Estados Unidos, es una mujer muy, eh, muy terrible y la respeta todo el mundo. Esa no tiene que envidiarle nada a ninguno de esos periodistas tipo Marino Zapete, Uchilora, porque ella está a ese mismo nivel quizá más. Ella dice, lo leí hoy, que la visita de Hipólito Mejía a Danilo Medina. Es para tratar de habilitar a Danilo Medina para que aspire. Digo yo, pero eh, si eso es verdad, ese sería el colmo de la traición de Hipólito, de la estupidez. Porque si salimos de Danilo Medina, que no puede aspirar, ¿cómo este tipo va a facilitar que Danilo pueda aspirar? Y si los perremeístas se prestan a eso, son la gente más estúpida de la bolita del mundo. Oye, si habilitan a, a, a Danilo, escriban esto, que no puede aspirar más si lo habilitan, porque ese hipólito quiera eso, que se olviden, Danilo le gana las elecciones en el 2024, a mí no me cabe duda, porque Danilo va a exhibir una serie de cosas, y con la crisis que hay, y si, y si Luis Abinader no persigue a los corruptos, se le cuela a Danilo. Yo no quiero creer eso que dice Sara Pérez, pero, pero eso, eso, eso, eso es muy sospechoso, eso es muy sospechoso. Señores, y qué bueno que Luis Abinader eliminó la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Y salió esta tarde que eliminó o va a eliminar la CDEE. Primo Carlos, ¿cómo está? Un placer. está? te disculpe porque tengo que llamarlo. <ríe> no, está bien, eso no importa. Primo, óigame bien. El pasaje de la Guarana es ahora que están cobrando 75 pero era 120 que estaban cobrando. ¿Cómo va a ser, primo? Así como usted lo escucha. 120, pero por un solo viaje. Por un viaje, por una ida. Coño, 100 pesos la, la Guarana no sirve. Y Olga, y a, y a Cotuí están cobrando 125 pesos. ¿Por un solo viaje? Por un solo viaje. Ay, sí, Mario, señor. Y a y Angelina están cobrando. Angelina están cobrando. ¿Qué abuso, señores? Están primo. cobrando, vea. Están cobrando 75 a la guarana, 100 a Angelina y 125 ¿Ese a Ese es el pasaje, oiga, primo. Le dice uno que conoce el país entero y que ha viajado por todos lados. Del país el entero mar... ese es el pasaje más caro que hay. Esos malditos abusadores. Y, y ellos encuentran por primo. Esos malditos abusadores, choferes de la guarana. Esos son unos abusadores, pero, coño. Pero, pero los malos son, son la gente que yo no meter la bolsa. Y tal de tú, eso lo no que tiene que hacer. Me viene meterle la onza, como dijo dos. López, dos o tres guaguas. A esos abusadores. Ah, eso lo no que que hacer. Malditos abusadores. Este país, cada quien está haciendo lo que quiera. Aquí no hay autoridad. Aquí cada quien hace lo que quiera. ¿Tú sabes lo que eso es eso? 10 kilómetros, 75 pesos, y para tu bebé, 75, 150 pesos. Oye, pero es una cosa increíble. Yo le dije lo de San Cristóbal, que de la capital son 28 kilómetros. Y cuando ese pasaje de la guaraná estaba a 50 pesos, costaba 35 pesos. Esos son unos abusadores. Y si tú te ves en guagua, de la capital a como 20 pesos, óyete por Dios, pero hasta ahí no puede llegar el abuso. Pero la Guarana no puede permitir eso, de estos grupos de abusadores. Porque esos son unos abusadores. Entonces le decía que Luis Abinader y todo el mundo está aplaudiendo eso y eso son medidas positivas. Ha decidido eliminar la oficina supervisora de obra del Estado, que es un antro de mafia. Una mafia que hasta un arquitecto se suicidó ahí. Y le cobran peaje y, le, y extorsionan a los ingenieros y no les pagan Ella no va a querer salir al aire Pero aquí hay una joven que entregó hace dos años Una escuela y le deben como dos millones de pesos Ella no quiere salir al aire Dos millones de pesos o cuidado sin más Y hace dos años que entregó la escuela Y le pedían dinero y el que era supervisor de ella no va a decir el nombre de dónde, ni mucho menos para no crearle problemas. Oye, hizo una mansión de casa que yo la vi la casa, mafiando. Eso está bien que suspendan esa vaina. Es un antro de mafia, esa su oficina supervisora. Y recibe 8.600 millones de pesos en el presupuesto de este año. Y esa sede es otro antro de mafia. Esa, esa vaina hay que romper con eso. Buena, Huáscar. Mira, eh, discúlpame que te llamé otra vez. Que no es correcto dos veces. No, por favor. Mira, eh, resulta que con relación al tema, yo sé que la, el, el presidente electo Luis Abinader tiene muy buenas intenciones eh, con relación a combatir la corrupción por si los tratamientos que él ha ido. Sí, sí, eso es verdad. Las sí, personas que él ha nombrado revelan un firme propósito de combatir la corrupción. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema no es transparencia y combatir la corrupción, la posible corrupción que venga, porque, se, porque podría que se esté interpretando combatir la corrupción a lo interno del gobierno que él va a presidir ahora. Pero, Pero hay, que hay que combatir la corrupción de los que se van, Huáscar. Eh, eh, sí, es que, es que la corrupción que hay que combatir y la incautación de los bienes, esa gente no se puede ni quedar con esos bienes robados. Así mismo ¿eh? Nosotros tenemos una deuda externa. Hoy el dinero de la deuda externa de este país lo tienen ellos en los bolsillos y en la villa. Y en las cuentas en Estados Unidos. Así. ¿Tienes? Y el caso, y déjame decirte una cosa, en el caso de Danilo y Hipólito. Hipólito no puede rehabilitar a Danilo, porque el primer expediente que hay que había en este país por Punta Catalina y Odebrecht es a Danilo Medina. Así mismo ¿eh, es, es el primer expediente de este país, el número uno. Él tiene que encabezar la lista. ¿Entiendes? ¿Así, a... Punta Catalina es un cuerpo del delito. Es un cuerpo del delito de Danilo Medina, Punta Catalina. Oíste, y Odebrecht también. Totalmente de acuerdo contigo, Huacar.